Hola a todos, aquí estoy en una nueva entrevista para El Bichólogo y esta vez se trata de una entrevista muy especial para mí eh, porque hoy tengo aquí el, el enorme placer de tener a Ángel Alegre. Bienvenido Ángel. Muchas gracias por invitarme Nacho, un placer estar aquí. El placer es mío, muchos preguntaréis quién es este Ángel. Bueno, pues aquí donde lo veis es el creador de Vivir al Máximo y además es uno de los principales responsables de que estemos aquí hablando ahora mismo. Eh, gracias a él, gracias a su curso, eh, creé el, fue, fue el empujón que me, me hacía falta para crear el el bichólogo y de hecho buena parte del éxito que tengo tenido el blog se debe a todo lo que ha aprendido con él, así que para mí es genial tenerlo aquí. Es una persona que tiene una carrera muy singular, o sea, se ha alejado del camino marcado que tenemos casi todo el mundo y la verdad es que ha logrado hacer o diseñar una vida pues, a su medida, ¿no? Entonces hay mucho, mucho sobre esto de cómo orientarse, cómo encontrar su camino, que es algo que nos hace falta a todos, ¿no? Así que por eso he querido traerlo aquí hoy y he querido bueno, pues que nos cuente un poco su experiencia y que nos, nos hable pues, de, de cómo, cómo podemos encontrar nuestro sitio ¿no? en, en este mundo. Eh, Ángel, eh, hemos dicho, lo primero que he dicho es que tú eres el creador de Vivir al Máximo, así que me encantaría que nos comentases un poco en qué consiste este proyecto y, y que hables, bueno, pues, ¿cómo, cómo has logrado hacer esa vida a tu medida. No? Pues Vivir al Máximo es una plataforma online y a través de esta plataforma eh, me dedico a ayudar a personas de todas las edades que se sienten perdidas, que no están satisfechas con su vida, que se sienten vacías y les ayudo a crear una vida a su medida. Y esto de una vida a su medida básicamente consiste en crear una vida a tu medida, es definir qué es lo que tú quieres, qué es lo que te hace feliz y hacerlo realidad. Eso es crear una vida a su medida, lo que hago a través de, de esta plataforma. Eh, Vivir al máximo, pues es un, un blog. También tengo un podcast. Eh, en este blog y en este podcast, pues todas las semanas voy publicando contenido gratuito para ayudar a la gente con este objetivo. Y aparte de eso, pues tengo varios cursos de pago sobre diferentes temas, ¿no? Para quien quiera profundizar más, pues hay uno que se llama Ida a tu blog, que es el que hiciste tú, Nacho, para crear un blog desde cero. Otro que se llama Encuentra tu camino para ayudarte a descubrir qué hacer con de nutrición, tengo distintos productos que son de pago y que son los que me permiten ganarme la, la vida, los que me dan ingresos. Bueno, pues os recomiendo a todos que, que veáis, eh, que sigáis el, el blog, el vivir al máximo, porque me parece que es genial, tiene contenidos muy top, pero sobre todo os recomiendo que vayáis a, a, ese, a ese podcast de Una idea a tu medida, porque es que la verdad es que trae a gente de los perfiles de los más variopinto, pero todos súper interesantes, gente que ha sabido bueno, pues, marcarse su vida eh, sus propios metas y, y, y conseguirlas, ¿no? y, y que además os van a sorprender porque parecen, hacen cosas que parecen que, que serían imposibles. Y además, son, os aviso que son entrevistas súper completas, súper largas, nada como estas de una hora, sino cuatro o cinco horas. Yo soy súper fan, se, se me pasan súper rápido porque voy con ellas escuchándolas en el coche cuando voy a trabajar, vengo, llevo a la a casa de los abuelos todo el rato, siempre lo tengo de fondo y se me pasan las horas volando. Así que os lo recomiendo, de verdad, porque merece, merece mucho la pena. Bueno, Ángel, también he comentado que tú eh, tenías un perfil, o sea, una, una vida laboral un poco ecléctica, ¿no? O sea, Diríamos que, eh, si no me equivoco, cuando tú estudiaste eh, ingeniería informática aquí en Extremadura, es eh, compatriota mío, y luego te fuiste de intercambio a Albuquerque, en, en Nuevo México. Y allí, bueno, pues durante ese intercambio conseguiste que o, hubo una entrevista de, de Microsoft, ¿no? Y de repente, bueno, pues tuviste como un trabajo en Sitel, en Microsoft, una empresa súper top y con un puesto fijo, bien pagado, una vida que todo el mundo consideraría ideal y, y que, bueno, que parece la vida perfecta, ¿no? Que todo el mundo busca éxito, dinero, buena posición, estabilidad. Sin embargo, tú decidiste dejarlo todo y te volviste y empezaste, bueno, pues a montar tu, tus negocios online ¿no? y a intentar cambiar ese, ese cambio de, de rumbo brutal. ¿Por qué lo hiciste? Pues el resumen sería que, que hice este cambio porque me di cuenta de que esa vida que yo estaba viviendo... A pesar de que a ojos de todo el mundo era perfecta, pues no era la vida que quería. Y es cierto todo lo que has comentado. Yo tenía un trabajo con unas condiciones excelentes. El trabajo en sí no me disgustaba. Es decir, yo no tenía problemas con mi jefe ni con mis compañeros, sino, ni con lo que hacía, ¿no? Lo que hacía, pues no, ya digo, no, no me disgustaba. Pero mmm, por dentro yo me sentía vacío, ¿no? Yo llegaba por las tardes a, a mi casa y decía, bueno... Y, ya está, esto es todo, esto es la, la vida, ya me ya he pasado la vida a los, a los 24 años, ya me queda comprarme la casa, casarme y, y, y ya seguir así hasta que, que me jubile. Esto me, me creaba un vacío por dentro y al final, a la conclusión a la que llegué, es que eh, el problema es que yo no quería eso, ¿no? que yo lo que quería en ese momento de, de mi vida pues era viajar por el mundo, vivir grandes aventuras, tener experiencia y no estar encerrado de lunes a viernes en una oficina con solo dos, tres semanas de vacaciones al año, ¿no? Que además la mitad pues la tenía que utilizar para, para volver a Cáceres, a ver a, a mis padres, a mis hermanos y me quedaba a lo mejor como, como una semana, una semana y media para viajar, ¿no? Entonces, eh, me di cuenta de que esto no es lo que yo quería y que tenía que cambiarlo. Me parece, me parece fantástico, yo creo que, que es fundamental, ¿no? El hecho de de, de, de poder decir y decidir lo que, quiere, lo que quieres hacer, ¿no? Yo la verdad es que Siempre, hago siempre menor un ¿no? pero siempre he hecho un poco lo que he buscado eso, no, es mis no, bueno, tengo mis propias metas no, no, no, no, no, siempre no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, biología no, no, no, no, no, no, no, no, a no, no, yo siempre no, decía: yo de un y, y aburrido, no, no, no, no, yo no, no, yo no, no, que no, no, estar no, no, no, y no, Luego también me dijeron, bueno, pues cuando acabes la carrera hazte unas oposiciones, tal, ¿de qué? Me metí en el mundo de la investigación y tal. No, es que eso no tiene futuro. Bueno, pues tuve 10 años trabajando allí, y, bueno, prácticamente no he dejado de trabajar hasta un par de años y tal, de transición, de cuando dejé mi trabajo y me vine para acá, pero después ya, todo el rato estoy trabajando siempre de, de lo mismo. Entonces, creo que es importante, bueno, pues, sentirte cómodo con la, vida, con la vida que estás llevando. Tú nos has dicho que en un momento te diste cuenta de que no, pero ¿cómo, cómo, ¿en qué momento, digamos, tú dijiste eso? Ostras, hasta aquí, ¿no? ¿Qué, qué es lo, ¿Cuáles son las alarmas, las señales que fuiste viendo que te decían, oye, vas por el camino equivocado, no sigas, no sigas, no sigas, y que te hicieron al final decir, vale, hasta aquí? Pues yo cuando lo vi claro fue cuando me imaginé cómo sería mi vida a los 40 años, si seguía haciendo lo mismo que estaba haciendo en ese momento. Es decir, si nada cambiaba, ¿cómo sería mi vida a los 40 años? Y yo cerraba los ojos y lo que me imaginaba era a mí, en mi casa allí en, en Seattle, con un buen coche, con mi mujer, con mis hijos, ¿no? mi perro, la barbacoa, ¿no? la, la vida americana, la, la verja blanca esta típica de, de madera. Pero yo me imaginaba como siendo una persona triste, ¿no? como levantándome cada mañana y, y sintiéndome infeliz por haberme conformado y sobre todo por haber malgastado mi juventud en una oficina, ¿no? Como sintiendo, Jers, que todo lo que he hecho sí me da muy bien, tengo muchos ceros en la cuenta bancaria, pero ¿qué he hecho con mi vida? He estado metido ahí en una oficina, tal, y no, no he hecho nada más, ¿no? Y, y sobre todo todos los días con ese arrepentimiento, ¿no? Conduciendo al trabajo y, y pensando en, en todo lo que podría haber vivido, todo lo que podría haber sido, pero no fue, ¿no? Y, y a mí esta imagen, pues, pues me, me aterraba, entonces... Eh, una vez que yo tenía esta imagen en la cabeza, digamos que había dos opciones. Una era decir, mira, vale, pues esto es lo que hay, también tiene sus ventajas, pues no, no me va a faltar de comer, voy a tener comodidades y demás. O tengo que encontrar, tengo que hacer otra cosa, tengo que dejarlo, a pesar de lo que tengo es, es muy bueno, pues tengo que dejarlo y encontrar un camino que sí que me lleve a, a la vida que yo quiero. no solo, solo tenía esas dos opciones y al final pues decidí elegir la, la segunda, por suerte. Me encanta porque a mí me pasó algo parecido también. Yo estuve, de hecho, estaba trabajando cuando, cuando conocí tu blog, estaba trabajando en, en lo que era para mí entonces, bueno, el trabajo, lo más parecido al trabajo de mi vida. Pues estaba ahí todo el día en el campo, siempre buscando bichos. Era, la verdad que eran jornadas maratoninas, pero y casi siempre en Portugal, ahí exiliado y tal. Pero bueno, me veía muy bien con los compañeros y tal. Era un muy buen rollo y, y el trabajo estaba guay. Pasa o que me pensaba ya, digo, yo misma me pasaba como a ti, digo, me imagino aquí 10 años, siempre haciendo lo mismo en el mismo sitio, las mismas cosas y, y, bueno, y una vida así desarraigada que yo pues, por aquel momento me tenía algunos años más. <risa> y, y digo, bueno, pues me apetece también un poco asentarme y tal, y, y yo qué sé, tener una familia y esas cosas, ¿no? Y sin que por eso tenga que dejar de viajar, pero sí que pues, esta vida nómada así, no me voy a echar raíces en ningún lado, pues justo estaba yo también con ahí rumiando todo eso cuando, cuando precisamente conocí tu blog, conocí tu experiencia y bueno, esto me, me hizo así un, un clic. Y, y algo saltó ahí, ¿no? Y la verdad es que desde entonces estoy intentando reconducirme hacia, hacia nuevos caminos y explorando nuevas cosas, que la verdad es que está siendo un camino apasionante. ¿Qué hiciste tú entonces eh, para encontrar tu camino? ¿Qué podemos hacer todos para, para, para encontrar nuestro, nuestro sitio, nuestra, nuestra senda, no? Pues yo creo que podemos hacer muchas cosas y luego si quieres entramos en, en detalles en cómo afrontaría yo, yo el proceso, pero yo creo que la primera y la más importante es trabajar activamente en encontrar ese camino, es decir, eh, no dejarnos llevar, desactivar el piloto automático, dejar de hacer lo que se supone que debemos hacer, eh, dejar de hacer lo que hace todo el mundo y, y en vez de eso decir, vale, ¿Cuál es la vida que yo quiero y cómo puedo conseguirla? Vamos a trabajar activamente en esto, ¿no? Y ya digo que este es el, el primer paso y es algo que muy, muy, muy, muy poca gente hace, ¿no? La mayoría de la gente pues eh, nunca se para a pensar en esto, nunca conscientemente dice voy, voy a crear una vida a mi medida, ¿no? Voy a, voy a pensar qué es, qué es lo que quiero y vamos a ver cómo, cómo podemos hacer esto realidad. ¿Cómo, ¿Cómo lo hiciste tú, por ejemplo? Cuéntanos tu caso así, porque claro, hemos, hablado, hemos saltado de, de que estabas en, en sitio sí, de contenido perfecto, decidiste dejarlo todo y el, el, el gap que tenemos es hasta vivir al máximo, que tampoco fue ni siquiera, digamos, tu primer proyecto online. Entonces, cuéntanos un poquito qué, cómo fue tu proceso y luego ya vemos cómo podemos hacer los demás el nuestro. Pues, en, en mi caso, eh, pues, yo no, lo hice, fue un poco por, por casualidad, ¿no? Fue un proceso que un poco al azar, y buscando en internet, leyendo algunos blogs que seguía, eh, acabé encontrando el, el PDF de un blogger americano, que es curioso porque hablaba de marketing, ¿no? Pero, pero me descargué el PDF y el PDF se llamaba uh, Achieve all your goals, ¿no? Consigue todo tus todos tus objetivos. Y, y decía, como, esto es un workbook, eh, un, un, como un libro de trabajo, en el que te voy a enseñar cómo conseguir todos tus objetivos, sean cuales sean. Y lo primero que, que en la primera página, como en la introducción el tío decía una frase que a mí me pareció demoledora, ¿no? Que decía, eh, la mayoría de la gente dedica más tiempo a planear sus vacaciones que a planear su vida. Y dice, hay muy pocas excepciones a esto y, y, la, y, y son las, las, las pocas excepciones estas son la gente que realmente tiene éxito y que, que realmente es feliz. Y, y yo en ese momento era cuando estaba, pues eso, tenía ese sentimiento de vacío y de insatisfacción, pero tampoco sabía muy bien por qué o cuál era la solución. Y fue eso como una bofetada en la cara esa frase y dije, coño, pero es verdad, nunca, he para, nunca me he parado a pensar qué es lo que yo quiero. Eh, y ahora, ahora me parece esto como una tontería, pero, pero en ese momento fue como, como eso, tiene toda la razón, ¿no? Y lo que venía después en ese libro era un ejercicio que consistía en definir eh, tu vida ideal. Cómo como sería tu vida perfecta. Y tenía como distintos apartados, ¿no? ¿Dónde vivirías? Y tenías que escribirlo. Eh, ¿Quiénes serían tus amigos? ¿Qué trabajarías? ¿Qué horario tenías? Eh, ¿Qué harías en tu tiempo libre? ¿Dónde tirías de vacaciones? ¿No? Como todos los detalles de tu vida. Y el tío te decía que lo tenías que imprimir y escribir. Entonces, como me había impactado mucho esa frase, pues decidí hacerle caso, lo, lo imprimí allí en, en la impresora de Microsoft y por las tardes me iba, después de salir del trabajo, a un, un sitio de test, a hacer esto. Estuve varios días como reflexionando y escribiéndolo todo. Y ahí fue cuando me di cuenta de eso, ¿no? De, es que estoy viviendo en una oficina y yo lo que quiero es otra cosa. Y, y claro, pero ahí ya tenía claro qué es lo que quería y faltaba el, el punto intermedio, ¿no? Que es el, el cómo hago esto, ¿no? Y, y ahí, pues, eh, unas semanas después, por casualidad, navegando por internet, no sé si me apareció un anuncio, o leyendo un blog, que alguien que lo mencionaba, encontré el famoso libro de de Tim Ferris la semana laboral de cuatro horas. Y bueno, este libro ya es creo, bastante famoso, también en España. Y en aquel momento, en España nadie lo conocía, ¿no? Pero yo me lo compré en inglés y lo que venía a decir este, este señor es que eh, la mayoría de la gente pues, eh, vive su vida de una manera muy similar, ¿no? Como que van a la universidad, encuentran un trabajo, se casan, compran una casa y se pasan toda su vida trabajando muy duro soñando con el momento de la jubilación, ¿no? Como cuando por fin llega la jubilación, entonces podrá hacer este viaje, entonces podrá empezar este proyecto, como posponiendo su vida hasta que llegue la jubilación, ¿no? Lo que explicaba este hombre es que, es que esto es un error y que hoy en día, eh, en la época que nos ha tocado vivir, que para mí es la mejor época de la historia, pues con todo esto de las nuevas tecnologías, la, globaliz la globalización y demás, es posible crear un negocio que gracias a estas nuevas herramientas, eso automatización, globalización, etcétera, pues puedes conseguir que funcione de una manera casi automática, que solo te lleve cuatro horas eh, a la semana, ¿no? Por eso se llama así el, el libro. Y que ese negocio, pues quizá no te haga multimillonario, pero te hará rico en tiempo y en libertad, porque te permitirá eh, tener un montón de tiempo libre para hacer lo que tú quieras sin esperar a jubilarte y además vivir en cualquier lugar del mundo, ¿no? Y, y bueno, luego en el libro pues contaba, contaba un poco más más detalles de este tipo de, de negocios. Y ahí para mí esto fue como un, como un shock, ¿no? Porque yo no sabía que esto era, que esto era posible, era como un mundo, un mundo nuevo. Yo hasta ese momento yo pensaba que la vida estaba como muy mal diseñada, ¿no? Que era como que cuando vas a la universidad, pues tienes mucho tiempo libre, en verano tres meses y tal, pero no tienes un duro, así que no puedo hacer nada con ese tiempo libre. Y luego cuando empiezas a trabajar, yo de pronto ahí en Microsoft tenía un montón de dinero, pero tenía tres semanas de vacaciones que no me lo podía gastar. Me, no, no me daba tiempo a gastármelo, ¿no? Y, y de pronto este hombre me dice que no, que puedes hacer las dos cosas, ¿no? Que puedes tener un negocio que te dé dinero y que te dé tiempo a la vez, ¿no? Y, y bueno, entonces me puse a investigar sobre este tipo de negocios y descubrí el mundo de los negocios online. Y... Y fue como, esta es la, la solución, ¿no? Voy a crear un negocio por internet que eh, funcione de la manera más automatizada posible, de manera que yo pueda estar viajando por el mundo, pues eso, viviendo aventuras, conociendo gente, eh, visitando a mis amigos, etcétera, y que me dé de, me de dinero también, pues será una fuente de ingresos y como es por internet, pues lo puedo gestionar, yo sé, desde Tailandia, desde Japón, desde donde esté en ese... En ese momento. Y nada, pues a partir de ahí me embarqué en, en todo esto de los negocios online. Yo soy ingeniero informático, pero nunca había creado una web. No, no tenía ni idea, no sabía que era WordPress. Eh, los primeros meses fueron un poco frustrantes porque... Porque tuve que aprender de cero, ¿no? Y era como, este botón lo tengo que poner aquí y tardaba una tarde entera y era como, esto, esto es una mierda, lo voy a tirar el ordenador por la ventana. Pero bueno, poco a poco fui aprendiendo, me compré algunos cursos tal y al final conseguí crear un, un negocio online que no es vivir al máximo, era, era una página de lectores de ebooks y demás que tampoco hace falta que entremos en, en mucho detalle y que me empezó a dar un sueldo pasivo de unos 1.500 euros, por ahí. Entonces, cuando llegué a ese punto, pues dije, vale, ya está, ya lo, ya lo tengo con este dinero, que, que bueno, es un sueldo medio en, en España, pues he montado esto a tiempo parcial, es decir, en paralelo al trabajo, muy mal se tiene que dar la cosa para que si ahora dejo el trabajo y me dedico a, a, me puedo dedicar a tiempo completo a esto pues vaya peor de lo que va ahora y con este dinero pues por por Asia y demás pues me, además que tenía ahorros pues puedo puedo hacerlo entonces me ahí fue cuando dejé el trabajo y me marché y cuando me marché fue cuando empecé a vivir al máximo para contar todo esto que había hecho y todo este proceso no para compartirlo con el mundo porque sentía que era como joder tiene que haber más gente que se sienta como yo y quizá esto les pueda ayudar y luego, pues con el paso de los años, el otro proyecto pues, eh, acabó muriendo y yo decidí dedicarme más a vivir al máximo porque me llenaba más y porque le veía más, más futuro. Eso es un poco la, la historia. Bueno, al final de luego que has viajado por medio mundo. Que me gustaría que nos contases un poquito cuántos países has visitado y cómo ha, cómo ha afectado ese, esa, ese viajar, esa forma de viajar tan intensa y de vivir... Eh, viajando y trabajando, ¿cómo ha, cómo ha afectado a tu, a tu percepción de la vida? Pues supongo que te cambió mucho el hecho de, de pasar de tener esa vida, digamos, encajonada en esa senda redefinida, a tener, digamos, el mundo a tus pies, ¿no? Pues sí, después de dejar el trabajo lo que hice fue eso viajar, de hecho estuve como cinco años seguido sin hogar fijo. El, el año pasado, en diciembre, firmé mi primer contrato de alquiler en, en España por, por primera vez, que fue como un momento importante para mí. El resto del tiempo estaba en modo nómada, pues me quedaba en Airbnb, luego pasaba un tiempo con mi familia, eh, alquilaba pues, pues alguna casa de manera temporal durante dos meses en, en alguna ciudad que estuviese. Eh, y... Y después de dejar el, el trabajo viajé sobre todo por, por Asia y por Sudamérica, que eran dos continentes que, que no conocía, pues hasta entonces había hecho pequeños viajes por, por Europa. Y en total, pues, pues no los he contado si te soy sincero el número de países, pero yo diría que en, en total a lo mejor 30, 25, 30 por ahí. Es decir, tampoco eh, he viajado con el objetivo de tachar países en la lista, sino pues los, los sitios a los que me apetecía ir y normalmente me quedaba a lo mejor un mes, dos meses, tres meses. Así es que tampoco he... Eh, eh, conocido los, no sé, 200 países que hay o ciento y pico que hay y sí, viajar te, te cambia, viajar te, te enseña cosas y en mi caso, pues las cosas que, que he aprendido que más se me han quedado de los viajes es, en primer lugar, que somos unos afortunados de haber nacido en España y de tener acceso a todos los que tenemos, incluso eh, si estás ahora mismo en una situación mala, que estás en el paro eh, y cosas así yo creo que tenemos mucha suerte de, de haber nacido aquí y pues eso, tener sanidad, tener eh, desempleo, eh, todo el, el tema del estado de bienestar. También he descubierto pues eso, que hay otras culturas muy diferentes a la nuestra en la que hacen las cosas de otra manera, en la que ven el mundo de otra manera, que se rigen por otros valores y que nuestra manera de hacer las cosas pues, no es necesariamente ni la mejor ni la correcta sino que es simplemente una opción que es con la que hemos nacido nosotros la que se ha desarrollado aquí pero que hay otras y bueno, pues puedes adoptar otras tú si quieres también y creo que también he aprendido mucho a, a tomarme la vida con más filosofía ¿no? sobre todo a acept aceptar la realidad sin, sin enfadarme y sin, sin luchar contra el mundo, ¿no? Y esto, esto, si tú te vas a países pobres como, como Camboya o la India, como que, que aprendes, a lo aprendes rápido, ¿no? Porque allí las cosas, hay cosas que no funcionan bien. Yo recuerdo en Camboya que se fue la luz durante dos días enteros y ya está. Y ahí, y ahí no puedes llamar al señor de la luz a gritarle «Oye, que llevo una hora sin luz», no. Mira, es que se... Señor, la luz ha ido, ha habido aquí una avería, esto va a tardar dos días en solucionarse y no hay luz. O, o en India, ¿no? Que me pasó, fui a coger un tren y va el tren con ocho horas de retraso. ¿no? <ríe> es lo que hay, hay ocho horas de retraso. Aquí no puedes, no puedes quejarte, hoja de reclamación, ¿no? Tienes que aceptarlo, es lo que hay, adaptarte y, y vivir con ello, ¿no? Y yo creo que esto es una lección que a mucha gente le, en, en nuestra sociedad pues nos nos cuesta, ¿no? Es como que esperamos que todo funcione perfecto, que todo sea como, como queremos o como esperamos que sea, ¿no? Y si algo eh, cambia nuestros planes, como que eh, nos cuesta procesarlo, ¿no? Pero, pero allí en Asia, además, no, no puedes quejarte en campoyano ni en indio porque no sabes el, el idioma y, y nada, pues te queda aceptarlo, ¿no? Y esto creo que es una lección importante. A mí me gusta mucho lo que nos has contado porque a mí me encanta viajar también. La verdad es que en biología te da una, es una carrera que da mucho pie a viajar, si te lo montas bien. Yo no he estado en 30 países, he estado como en 12, 15, no sé, tampoco tengo contado. Y probablemente no visitas tan extensas como las tuyas, pero bueno, al final sí que da tiempo a ir, a ir conociendo, ¿no? Y hasta algunas veces, pues, hemos estado tres meses viviendo en Oslo, eh, un, un mes en París, etc. Son cosas que, bueno, pues, al final eh, te dan una visión distinta, ¿no? De un poco la mente... Y es verdad que, que sí, que, como tú comentas, que muchas veces vivimos tan enfocados en nuestra vida y en nuestro carril, así ¿vale? que vamos ahí como los caballos con... que no, no podemos mirar a los lados y que muchas veces nos damos cuenta de la suerte que tenemos, ¿no? Yo que me meto mucho con la situación de la biología y la ciencia en general aquí en España y tal, es verdad que somos, en otros aspectos somos unos, unos privilegiados, ¿no? de las razones por las que me gusta también trabajar y vivir aquí en España, ¿no? porque me gusta viajar, me gusta tener, me gusta tener mi sede aquí en ...en España, porque es un sitio que me gusta y creo que, que tenemos mucha suerte de, de haber nacido aquí. Así que me encanta, has compartido tu experiencia de los viajes, pero además yo creo también que, que viajar enriquece mucho. Y, y yo insisto mucho a la gente que me pregunta en el blog, que viajen todo lo que puedan, porque además te aporta un montón de cosas, ¿no? Tanto a nivel personal como profesional. Y, y tú, bueno, tú has, has hablado con multitud de gente, las entrevistas que has hecho, no sé cuántas entrevistas tienes, pero te vas a un montón, con gente de todo tipo... Eh, has trabajado con gente de todo tipo y, y bueno, y te mueves en un ámbito digital donde hay mucho, una serie de, de conceptos que están así como muy de moda, ¿no? Me gustaría saber tu visión de, de algunas cosas como esto de sí, hay que perseguir nuestros sueños salir de la zona de confort eh, tienes que ver, vivir tu misión tu, tener tu visión del futuro, etcétera, etcétera Me gustaría que nos comentasen un poco cómo ves tú todo eso, porque últimamente se oye mucho y hay, hay mucha palabrería también hay mucha parte de verdad, Entonces me gustaría que nos dices un poco tu, tu visión, ¿no? Pues mi visión es que eh, todas estas frases, que como tú bien dices están muy de moda hoy en día, eh, frases rollo Mr. Wonderful, ¿no? O, o así. Son frases que suenan muy bien, pero que no sirven de mucho, ¿no? Eh, por ejemplo, el famoso sigue tu pasión, ¿no? Al final, yo como veo esto es que yo al menos soy una persona muy pragmática, no sé si es porque soy ingeniero o por qué, pero soy una persona muy pragmática, me gustan las cosas prácticas, resolver los problemas, entonces yo tengo un problema y lo que quiero es una solución, no una frase que, que suene bien, ¿no? Y al final estas frases, pues si te paras a pensarlo, pues no, no solucionan mucho, ¿no? Por ejemplo, la que comentaba, ¿no? De, de sigue tu pasión, vale, sigue tu pasión, pero... Eh, ¿Cómo lo hago? ¿no? Cómo, ¿Cómo la encuentro? Y, y, y no, no solo eso, sino ¿y qué pasa si tengo muchas pasiones, me gustan muchas cosas? ¿Qué pasa si lo que me gusta eh, no me da dinero? Eh, no sé, hay, hay una serie de, de incógnitas que al final no, no, no me solucionas el problema, ¿no? Si yo estoy perdido, no sé qué hacer, dime, me dice sigue tu pasión y yo digo, ¡ah, oh, qué guay! ¡Qué suena, sigue tu pasión y será feliz! Pero, pero, pero ¿cómo implemento esto? ¿no? Entonces, por eso, en mi caso, estas frases, aunque son guays, eh, no lo niego, no para ponerlo ahí en la, en la pared o en una taza o algo de eso, pues mm, a mí no me, no me gusta, ¿no? Yo, a mí dame la, la guía, ¿no? Dame la hoja de ruta con los pasos y, y para resolver mi problema y, y fin. Sí, yo creo que también, yo creo que se abusa mucho y es verdad que yo, a mí, por ejemplo, mucha gente me dice, oye, pues no sé qué hacer, no sé si, si seguir con mi, eh, con mi carrera ahora cambiarme de cambiarme carrera, no sé qué, también biología, y bueno, pues, yo, soy, yo soy la persona que piensa que debes de, de hacer las cosas que te gustan. Yo, pero bueno, es que la situación es infinita, ¿no? Todo depende de un montón de, de, de condicionantes que tú tengas, ¿no? Yo, tú pruebas, ves probando cosas y luego, al final, muchas veces, yo digo muchas veces al final, eh, la, pues si yo a lo mejor tu sueño está guay si te lo pones como objetivo, pero muchas veces vos vas a descubrir con el camino, que lo mismo te, te descubres tu nueva pasión y es algo totalmente distinto, ¿no? Entonces, es tontería buscar ahí recetas universales porque cada uno somos distintos, nuestras situaciones son distintas, yo creo que, sobre todo, más bien cuestión de ponerse objetivos ¿no? y ir a, a por las cosas. Y luego, bueno, disfrutar tanto de, o tanto más del camino que de, de llegar, ¿no? Porque muchas veces eh, te planteas llegar a un punto y siguiendo todo esto, ser, toda confort, ahí, te, te, a veces nos llegamos con ese objetivo y no disfrutamos de todo lo que hay en el medio y nos perdemos un montón de oportunidades por estar solo siguiendo allá. a... Al final, lo que estamos haciendo es seguir otro camino premarcado, ¿no? Porque ahora parece que todo tiene que ser salir de la zona de confort, salir, seguir tus sueños, eh, la, hablar de la misión y de la visión, ¿no? Bueno, son cosas importantes, pero bueno, al final se están convirtiendo en otro, otro espacio y otro camino que ya está marcado por los y que es el que se supone que debemos de seguir. ¿no? Con lo cual estamos cayendo un poco en la, en la misma trampa. Y bueno, hace tú que no eres biólogo, eh, mucha gente ya, bueno, pero claro, este, este hombre aquí eh, este es un blog de biología, ¿no? Pero, pero bueno, eh, que yo creo que a la hora de buscar nuestro camino en, en el ámbito laboral, ¿no? en este caso, bueno, en el ámbito laboral y personal, porque al final esto es tendría que separar las dos cosas, pero al final una se acepta a la otra. Pero bueno, yo creo que todas las técnicas, un poco para, para encontrar ese, ese camino, eh, son iguales, ¿no? eh, independientemente de, la, de las puntualizaciones que tengan por determinadas profesiones, ¿no? sus características eh, únicas. ¿no? Pero. Me gustaría que nos preguntases o que nos comentases cuál sería según tú la mejor estrategia para describir, o sea, para descubrir cuál es nuestro lugar o nuestro sitio en el ámbito laboral, ¿no? Como tú has comentado hay gente que o no sabe lo que le gusta o que le gustan un montón de cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden encaminarse? ¿No cómo pueden saber si si debo ir por aquí o debo ir por allí o simplemente debo probar? ¿Cómo cuál crees que es la mejor estrategia? ¿no? Bueno, pues este es un problema muy, como tú bien dices, un problema muy extendido y un problema con el que yo peleándome desde que empecé a vivir al máximo, porque prácticamente desde, desde las primeras semanas que lo empecé, empecé a recibir mensajes de gente que me decían eso, no, no, no sé qué hacer con mi vida, cómo, cómo encuentro algo que me haga feliz y demás. Entonces, eh, como decía, que las frases estas es de sigue tu pasión, sal de tu zona de confort, en cuanto a tu propósito, no me convencían, dije, bueno, voy a intentar eh, crear un, un sistema, ¿no? como una hoja de ruta, que, que sí funcione. Entonces, lo que hice fue, eh, aprovechando que ya para, para ese momento, un año y medio o así, ya tenía una audiencia bastante grande en el blog, pues eh, hice dos encuestas. Una le pregunté a la gente que, que no sabía qué hacer con su vida, que estaba perdida en ese momento, que... Qué, qué significa para ellos el no saber qué hacer con su vida, qué, qué cosas se habían probado, re, qué resultados se habían conseguido, etcétera, para entender bien su situación. Y por otro lado, pregunté a la gente que había estado en esa situación, pero que la habían encontrado, como yo, ¿no? Porque yo lo encontré de una manera, pero habrá, imagino habrá gente que lo encuentre de otra manera. Entonces, que me contasen pues, en qué situación estaban, eh, qué fue lo que pasó, qué les hizo descubrirlo y un poco qué es lo que aprendieron de... De esta experiencia. Y recibí un montón de respuestas, como mil o más de mil respuestas. Estuve varios, varios días analizándolas y tratando de encontrar patrones comunes. ¿no? Entonces, vi ahí distintos patrones y en base a eso creé un, un sistema que he ido puliendo a lo largo de los, de los últimos años que yo le bauticé como el sistema Encuentra tu camino. Y obviamente este es un sistema que, que podríamos estar aquí eh, durante horas eh, explicando, explicando en profundidad, pero... Mmm, te voy a dar una versión reducida que yo creo que todo el mundo va a entender de los, de los distintos pasos que lo componen, ¿vale? Eh, el primer paso, la primera parte, el primer punto es mmm, el autoconocimiento, ¿no? Tienes que conocerte a ti mismo, ¿no? Ya hablamos que decía antes la, la frase esta, ¿no? De que la mayoría de la gente dedica más tiempo a a planear sus vacaciones, que, que a pensar en, en qué es lo que quieren hacer con, con su futuro, ¿no? Entonces eh, tienes que empezar por ahí, tienes que empezar por aclarar qué te gusta, qué se te da bien, en eh, qué cosas crees, pero sobre todo tienes que pararte a pensar qué es lo que quieres, ¿no? Cuál es el tipo de vida que tú quieres llevar. Y ahí recomiendo mucho el ejercicio aquel que yo hice, el de, de la vida ideal, de sentarte a definir, pues, eh, pues eso, dónde vivirías, eh, con quién te juntarías, y vivirías tú solo, en pareja, casado, con hijos... Eh, ese tipo de cosas que muchas veces no nos paramos a, a pensar, sino que, que seguimos el rebaño y, y ya está, ¿no? Pues sentarte y, y definirlas bien. Una vez que has hecho esto, lo que tienes, lo siguiente que tienes que hacer es coger esa información y crear una lista de posibles opciones, de posibles caminos que podrías tomar. no Es decir, pensar qué profesiones, vale, ya sé un poco qué es lo que quiero, qué es, qué es lo que se me da bien, qué es lo que me gusta, como qué profesiones. ¿qué caminos profesionales pueden llevarme a esa vida que yo quiero? ¿Con qué caminos profesionales voy a, poner, voy a poder poner yo en práctica las cosas que me gustan, voy a po poder poner en práctica eh, las cosas que se me dan bien, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínate, yo que sé que estamos hablando de biología, ¿no? Y que, pues, tú dices, mira, yo veo lo que quiero, a mí me gusta estar en... Yo no quiero oficinas, yo quiero estar ahí en la naturaleza, eh, quiero estar pues, con insectos, con bichos, yo sé, con culebras, cosas de esas, ¿no? Y dices, vale, pues eh, qué cosas podría hacer como relacionadas con esto. Pues, yo que sé, podría hacer un proyecto de conservación con una universidad en Ecuador. Podría ser fotógrafo de, de bichos para las revistas estas especializadas. Eh, podría dedicarme a dar tours de insectos por no sé dónde. Entonces tú las, las anotas, haces tu lista de, de posibles opciones. Y ahora no te tienes que preocupar de si son buenas, si son malas, es como cosas que, que, que podrías hacer, ¿no? Una vez que tengas esa lista completa, pues lo que vas a hacer es analizarla y encontrar de todas esas opciones como la, la más prometedora, ¿no? La que más te gusta, la que más te, te atrae. Y aquí lo que tienes que entender es que no existe la opción perfecta, ¿no? Es como, yo, yo digo que esto es un poco como, como encontrar novia o como, como buscar piso, ¿no? Por ejemplo, tú cuando vas a buscar piso, pues a lo mejor dices, mira, quiero un piso en el centro, que cueste este dinero, que tenga la vajilla, horno y no sé qué, aire acondicionado y tal. Y te pones a buscar pisos y, y lo que pasa es que ninguno es perfecto, que normalmente, pues, a lo mejor encuentras uno que está en el centro, pero no tiene lavavajillas y, y, y es un poquito más caro de lo que tú querías. Hay otro que sí te encaja, pero que está un poco alejado de donde tú querías vivir, ¿no? Como, como siempre hay cosas que están dentro de tus parámetros y cosas que están fuera, ¿no? Entonces, eh, lo mismo con la pareja, ¿no? Pues tu, tu pareja te gusta más unas cosas y otras menos, ¿no? Pero... Tienes que entender que esto, es, que esto es así, que siempre hay trade-offs. Entonces, lo que tienes que hacer es de todas esas opciones para elegir la más prometedora, para identificarla, es eh, pues, tener claras de todos tus requisitos cuáles son los más importantes y cuáles son los que dices, bueno, esto no es ideal, pero no me importa, ¿no? Pues bueno, este piso no tiene lavajillas... Pero lavo las cosas a mano, que total vivo yo solo y, y no ensucio tantos cacharros y no pasa nada, ¿no? Y, y aún así voy a estar contento, ¿no? Entonces, eh, en el caso que habíamos dicho antes de, de la biología, ¿no? Pues a lo mejor dices, pues mira, el, esto de, de ser fotógrafo, de, de bichos, pues mira, la verdad es que no está muy bien pagado, no, algunos días tienes que, que quedarte a dormir en la selva, vas a echar un montón de horas y no tengo mucha experiencia echando fotos. Pero en el cómputo global, como que me... Es la que, más me, la que más me gusta, ¿no? Porque me va a permitir estar ahí en, en, en el meollo, a mí me gusta trabajar solo y voy a tener ahí un montón de, de ratos de soledad, no voy a tener que tocar un ordenador, lo que sea, ¿no? Y aquí me lo estoy inventando todo, ¿no? Pero al final llegas a la conclusión de que esta es la, la que más te convence, ¿vale? Ya tenemos una opción que te convence, pero ¿qué pasa? Que tú, si nunca has sido fotógrafo de insectos, pues no puedes saber... Con certeza, si te va a gustar trabajar como fotógrafo de insectos, ¿no? Es, es un poco lo del huevo de la, de la gallina, ¿no? Si ¿no? Hasta que no lo haga no lo puedo saber, ¿no? Es la, la gallina y el huevo. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues la solución es probar. Probar. Eh, probar esa opción antes de, de tomarla. ¿Y cómo se prueba una, una opción sin tomarla? Pues, en primer lugar, lo que yo recomiendo es hablar con gente que ya haya hecho eso, que lo esté haciendo ahora mismo. ¿Vale? Pues, pues contactas, buscas por LinkedIn o por Google a gente que sean ya fotógrafos de bichos y les escribes, oye, mira, soy Ángel, eh, no sé qué hacer con mi vida, estoy considerando esta opción, ¿te importaría que te haga unas preguntas? Podemos tomar un café, yo te invito, tal. Eh, dos, tres preguntas, no te quiero quitar mucho tiempo. La gente te dice más que sí de lo que, de lo que mucha gente espera y cuando quedas con estas personas, pues les puedes preguntar, oye, ¿cómo es tu día a día? ¿No? Pero tú a lo mejor piensas que la vida del fotógrafo es de una manera, pero luego es de otra, ¿no? Entonces, ¿quién sabe eso? Pues el que es fotógrafo, es, es de cajón, ¿no? Entonces, tú le preguntas, le puedes plantear tus dudas, oye, ¿cuánto se gana en esto? O, mira, yo no sé mucha fotografía, ¿cómo me puedo formar? Todas las dudas que tú tengas sobre ese camino, con la idea de, de tú evaluar si realmente es lo que quieres si realmente tus expectativas son correctas o no, ¿no? Para luego no llevarte sustos. Es como cuando encuentras un en idealista, sí, te pone una foto, una descripción, pero tú vas a verlo, ¿no? Pues, pues es un poco esa esa idea. Y la otra manera de hacer esto es simulando la, la opción. Es decir, vale, voy pues ¿cómo puedo saber si me gusta... Ya has hablado con gente, no ya sabes que, que a lo mejor para ser fotógrafo de estos hay fines de semana que, que tienes que estar, pues eso, acampando y echando fotos. Pues venga, voy a irme a un parque natural donde pueda acampar un fin de semana aquí en, en España, el más cercano que encuentres, y voy a probar cómo sería esa vida de, de fotógrafo de bichos aunque todavía no sea fotógrafo de bichos obviamente la simulación no va a ser perfecta nunca va a ser lo mismo hacerlo realmente que simularlo pero te va a dar información de, de de cómo sería tu vida si hicieses eso de cómo te sentirías, no, sobre todo sensaciones no, a lo mejor esa noche te pican mucho los mosquitos y dices mira, yo es que odio los mosquitos esto no lo había tenido en cuenta pero como tenga que acampar en la selva y tal, mi vida va a ser un infierno, pues mira, esto no, no quiero, ¿no? Es, es eso no es como hacer el antes de comprar el coche pues vas a probarlo no a dar una vuelta no es lo mismo que tener el coche y conducirlo en un viaje de cinco horas pero una idea te da no y sobre todo te permite encontrar ver cosas que a lo mejor no habías visto inicialmente y que quizás sean como un, un deal breaker no entonces qué vas a hacer si después de hacer estas pruebas después de probar que la ventaja de probar de esta manera es que no te no tienes que invertir dinero Tiempo si sí tienes que invertir, pero bueno, inviertes un poquito de tiempo y a la larga te puedes ahorrar años de, de tomar la opción equivocada, ¿no? Entonces, una vez que has probado y que tienes esta información, eh, ¿qué vas a hacer? Pues evaluar si, si esta opción tiene buena pinta o no. Si no te convence, pues nada, la descartas, ya la conoces, ya sabes que esto no es para ti, vuelves a tu lista y coges la segunda opción más prometedora. Si por el contrario ves que es para ti, pues venga, adelante. Y además, en este punto... Eh, vas a sentirte mucho más seguro porque ya no es algo, una idea que tengas en la cabeza abstracta, sino que ya has hablado con gente hablando con esas personas te habrán dado una idea de qué es lo que tienes que hacer ahora para convertirte en, en fotógrafo de bichos porque yo no sé, que, que, como, no sabría yo por dónde empezar, pero hablando con esas personas le puedo preguntar, oye, ¿cómo lo hiciste tú? y con eso voy a tener una idea de qué es lo que tendría que hacer yo y y nada, y, y tirar para adelante. Y lo que tienes que hacer en este punto, lo más importante es no rayarte. Es decir, todas, todos los otros puntos, los otros pasos de, del proceso, ahí es donde estabas pensando, dándole vueltas, sí, sí, sí, no. Una vez que has tomado la decisión de esto, sí, yo creo que esto es lo que estoy buscando, ya tienes que dejar de, de darle vueltas y, y de plantearte eh, ah, sí, es que a lo mejor sí, a lo mejor no, no, ya, Céntrate en esto y en llevarlo a cabo, ¿no? Porque mucha gente que yo lo veo dicen, ah, voy a hacer esto que creo que me gustaría, pero no estoy seguro, seguro que me va a salir mal, no sé qué. Y es como, así no te puede ir bien, ¿sabes? Pero tienes que centrarte en que te vaya bien, tienes que apostar por esto. Eso por un lado, y lo segundo, además de no rayarse, darle tiempo, ¿no? Porque las cosas no son inmediatas. La gente quiere cambios inmediatos, quieren mañana, ¿no? Pero mmm, las cosas llevan tiempo, ¿no? Yo recuerdo cuando yo empecé el blog de, de vivir al máximo, y estaba ahí trabajando y, y mi padre me decía, mira lo que has hecho, no sé cuántos que eh, ahora estás trabajando más que antes y no estás ganando nada y tal. Y yo le decía, bueno, dame tiempo, ¿no? Dame tiempo porque para tener el trabajo de Microsoft yo estuve cinco años full time en una carrera. Y luego, pues, mi sueldo fue subiendo, ¿no? Es decir, no puedes comprar los resultados de dedicarme algo diez años... De, de dedicarme a algo un mes, las cosas llevan tiempo ¿no? y hay que ser paciente y muchas veces las cosas al principio pues, no te gustan porque los inicios son duros, cuando una cosa se te da mal, te gusta menos, ¿no? cuando lo que te gusta es que ya eres bueno, ya todo funciona ya todo está pulido, pero esto, esto lleva tiempo ¿no? entonces hay que tener paciencia y darle una oportunidad a esa opción que has, que has elegido y este sería un poco el, el, el sistema ¿no? y, y quiero in, insistir en esto, ¿no? porque como decía antes yo soy muy pragmático y en compararlo con el sigue tu pasión, que es como ¿Vale? ¿Y ahora qué? Con esto, ¿no? Que es como siempre tienes claro cuáles son los pasos, siempre sabes qué es lo que tienes que hacer y además es un sistema reutilizable porque una cosa importante a tener en cuenta, que antes tú lo mencionabas un poco, es que... Mmm, nosotros cambiamos, nuestros gustos cambiamos. Lo que queremos hacer con nuestra vida cambia con el paso del tiempo, ¿no? Tú, eh, a lo mejor, cuando tienes 22 años, pues no quieres eso, estar en el campo, viajar, no sé qué, pero ya un punto que a lo mejor dices, mira, yo quiero tener una familia, ya esto que tengo ahora y que antes me gustaba y me hacía tan feliz, ya no es lo que quiero. Ya, ya no... Entonces tienes como que, que buscar otra cosa, ¿no? Y cuando necesites buscar otra cosa, si tienes un sistema, pues puedes volver a aplicar el sistema en tu nueva situación, pues volver a hacer el análisis de, oye, pues qué es lo que quiero ahora, ¿no? volver a repetir ese ejercicio de tu vida ideal, que será una vida ideal diferente a la de hace 10 años o hace cinco años, y volver a hacer esa lista de opciones, identificar la, la más prometedora y, y, a, y hacer ese cambio. ¿no? Entonces, un poco esta es la, la idea. Y perdón si me he enrollado demasiado. Nada, no, no, nada, me parece fantástico porque además creo que es un sistema. Yo no lo tengo tan estructurado, pero es verdad que suelo comentar eso. A mí mucha gente me dice, yo es que no sé qué hacer, porque es que pff, me gustan un montón de cosas. Y yo, pues, entonces eso lo tienes fácil. Ves probando. Y si, si te gusta un montón de cosas y pruebas una y te funciona guay, que no, pues te vas a la otra. Y da. la cuestión es ir, pues, teniendo material con el que poder trabajar, no simplemente diciendo, es que yo creo que me gusta, no puedes. Pues, como tú comentas, bueno, pues hay que ver qué opciones tienes. Reducirlas. Luego, pues, obtener información, investigar. Si es posible, tener, obtener una experiencia práctica. Por ejemplo, en nuestro campo es muy fácil obtener experiencias prácticas por medio de voluntariados, ¿no? Que no te cuestan nada, te cuestan solo el viaje y, sin embargo, cuesta una experiencia real sobre el terreno, ¿no? Entonces, Hay muchas opciones, ¿no? Entonces, yo creo que el, el método, un método tan estructurado como el que tú, como el que tú comentas, creo que es súper útil. Porque además es que el problema es verdad que, es que no nos paramos a, a pensar nunca. ¿no? Muchas veces vamos por como a salto de mata, ¿no? Como nos van surgiendo un poco las cosas, ¿no? Y en este proceso, eh, Ángel, ¿tú eh, cómo ves el balance entre formación o experiencia práctica? Porque claro, todo el mundo aquí en España, eh, yo creo que tenemos un problema de titulitis bastante gordo y no parece que se va a solucionar todavía en breve, pero, pero es verdad que, que muchas veces la gente se obsesiona con títulos, voy a hacerme este máster, voy a hacerme este curso, voy a hacerme esta carrera eh, y luego al final tienes dos másteres, un lo que sea, los títulos que sean, y luego al final estás trabajando en telepizza, que tampoco es lo que tú quieres hacer. Entonces, eh, ¿cómo ves tú pues, ese balance? ¿no? De, porque obviamente los conocimientos son necesarios, pero ¿hasta qué punto es más importante la experiencia, los conocimientos? ¿Cuál es el porcentaje adecuado que ves tú según tu experiencia? Pues yo, eh, mi filosofía es que aprender algo de manera abstracta es, es muy difícil. ¿no? que la mejor Yo creo que la mejor manera de aprender es eh, adquiriendo unos conocimientos y poniéndolos en práctica inmediatamente en un proyecto real. Entonces, mi filosofía es un poco esa, no el obtener una formación básica, porque necesitas un poquito para empezar, pero tratar de hacer cosas cuanto antes. Es decir, eh, si en tu carrera laboral, si puedes, intenta entrar en una empresa eh, en la que sepas que vas a poder seguir aprendiendo cosas nuevas. Y, además, aplicándolas a, a la empresa. O, o no tienes siquiera que entrar a trabajar en una empresa, ¿no? Siempre puedes hacer cosas por tu cuenta que te permitan poner en práctica lo que vas aprendiendo, ¿no? Por ejemplo, una cosa que puedes hacer es un blog, ¿no? Donde, digamos, lo que vas aprendiendo lo, lo cuentas, lo procesas. Pues en el caso de, de la programación en la que yo vengo, pues nada te impide, incluso mientras estás haciendo la carrera, pues crear tus proyectillos, colaborar con, con algo, ¿no? Pero tienes que, que tratar de, de lo que vas aprendiendo ponerlo en práctica, ¿no? Y muchas veces es, es bueno, pues, como meterse en algún proyecto o en algo que te obligue a, a aprender y a ponerlo en práctica. Y justo ayer estaba entrevistando a un, un chico que él es fotógrafo de stock, ¿no? Hace las fotografías estas que luego, eh, pues, hay bancos de imágenes donde las puedes comprar y me decía que una de las cosas por, por los que él recomendaba la fotografía de, de stock, que me pareció muy interesante, es porque te da una excusa para echar fotos. Como que mucha gente pues eso le gusta la, la fotografía y pero nunca es el momento de echar fotos, ¿no? Salvo si se van de viajes, ¿no? Pero si ya tú dices, venga, voy a mirar esta la fotografía de stock para sacarme unos eurillos. Ya como todos los días, cualquier día es un una excusa para salir a echar fotos, ¿no? Estás en un parque y hoy voy a echar unas fotos de parques para subir imágenes de árboles, de parques y de cosas y tal, ¿no? Hoy voy a echar fotos de no sé qué. A lo mejor, si echas fotos de parques, eh, para echar fotos de parques, como hay mucho sol, eso te obliga a aprender una técnica nueva para que esas fotos queden bien. Porque además en la fotografía de stock, si la foto está desenfocada o así, no te la aceptan. Entonces... Eso es como te obliga a, a aprender. Y, y así es como más rápido se aprende y como consigues eh, experiencia, ¿no? Porque muchas veces hablamos de la experiencia y, y dices, ah, cinco años de experiencia en una empresa, pero a lo mejor en esa empresa he estado haciendo siempre lo mismo desde el primer día. Son un, un, un, un mes de experiencia eh, repetido durante cinco años. Esto no es, no es muy útil, ¿no? Al final, eh, la idea de tener experiencia es que eh, una persona con experiencia debería ser capaz de resolver problemas más difíciles. Pero para eso, como que tienes que seguir aprendiendo y marcándote de nuevos retos, ¿no? Al final, si, si, si siempre haces lo mismo, pues no, no estás aprendiendo, te, te estancas, ¿no? Por eso, insisto en la importancia de hacer cosas cuanto antes. Y de priorizar, sobre todo al principio de tu carrera, cuando eres joven, el, el aprender, el, el formarte, el hacer cosas y, y formarte, ¿no? Tiempo para ganar dinero lo, lo vas a tener, ¿no? Pero... Pero al principio, que alguien tenga una oportunidad de un sitio donde, donde vas a poder aprender, eh, esto es muy, muy, muy, muy valioso. Donde vas a poder poner sobre todo en práctica lo que has aprendido, lo que aprender cosas nuevas, pero sobre todo ponerlo en práctica. Porque ahí es donde realmente vas a mejorar y tus habilidades van a, a mejorar, que para mí es lo más importante. Estoy totalmente de acuerdo. ¿eh? Y, y de hecho, por ejemplo, lo último que comentaba, yo de, la gente de los momentos los que más, más he aprendido... Fue durante la carrera, pero no estudiando, sino colaborando, por ejemplo, con el Departamento de, de Biología Evolutiva, que simplemente bueno, estamos allí pues, tomando datos y tal, pero bueno, al final aprendes lo que es el trabajo científico, lo aprendes in situ, eh, participas en alguna publicación, que en, en nuestro campo eso es la moneda de cambio, eh, publica o perece, hay un dicho ahí en, en nuestra área, y, y bueno, entonces al final pues ese tipo de, de, de ambientes en los que tienes un aprendizaje continuo y un aprendizaje experiencial, yo creo que son lo, los mejores también. Es verdad que, que hace falta una formación. Yo hago muchas formaciones cada eh, vez que tengo tiempo, sobre todo ahora estoy, estoy a saco aprovechando ahora las mini vacaciones que tengo y, y es verdad que a mí, a mí hay gente que me dice, bueno, pero por ejemplo en el caso, un, un curso por ejemplo como el tuyo ¿no? me dice, pero si luego eso no lo puedes poner en el currículo bueno, pero es que a mí no, yo no hago el curso para tener un título de mira, sé hacer un blog, o sea, yo, yo tengo el, hago el uso para hacer mi blog y luego quien quiera no verdad que mi blog es hacer un blog porque tengo un blog. O sea, que no me hace falta un título que me lo diga, ¿no? Si he aprendido la, las habilidades, ¿no? Entonces, yo creo que el problema no es tanto tener títulos, sino como formarte y aprender, ¿no? Lo que tú comentas. No aprendes... Y la ventaja de hacerlo experiencial es un poco lo que comentábamos antes, que tú colaborando con ese departamento, eso te va a dar una idea de si quieres tomar este camino profesional, de si te va a gustar la investigación. Si no lo hubieses hecho, pues posiblemente no, no sabes cómo es investigar, cómo funciona un departamento de investigación. Sin embargo, esa experiencia no solo tiene la ventaja de enseñarte, sino que mmm, te permite probar ese camino profesional. ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, de colaborar con departamentos de la universidad, que es súper fácil, lo hace muy poca gente, los departamentos siempre están buscando gente, puede estar un par de horas por la tarde o lo que sea, para mí tiene un valor mmm, muy, muy, muy, muy alto, sobre todo en ese, en ese momento de, de tu vida. Sí, sí, yo a mí para mí ha sido bueno, un momento clave. De hecho, estuve trabajando, colaborando de forma gratuita y tal, y luego he terminado trabajando en ese, en ese departamento, he hecho allí la tesis doctoral y todo, y, y ha sido una experiencia brutal. Es verdad que los, el primer año, dos años que estuve allí como estudiante no cobraba nada, pero luego que sí una beca de aquí, que sí si, que sí que es la tesis. Al final me tiré, no sé si fueron siete u ocho años allí en, en el departamento trabajando y cobrando, ¿no? Cuando había empezado trabajando gratis, como quien dice, ¿no? Y al final, bueno. Tampoco es un trabajo, al final cuando estás colaborando no haces un trabajo muy especializado, pero sí que estás en contacto con metodología especializada, ves cómo se trabaja, ves la hora que se dedica, ves, como tú comentas, es que es ideal para hacerte una idea de, de, lo, que, de lo que vas a hacer. ¿no? Bueno, has comentado algo también antes que me gustó mucho y que fue el tema de que estamos ahora en uno de los mejores momentos para, para, para estas cosas, ¿no? de, de, de estos cambios y tal, estamos en un mundo con pues, muchos cambios, con un montón de oportunidades a nuestro alrededor, y tenemos, buscar, yo creo, más herramientas que en ningún momento para la hora de, bueno, pues de, de buscar y crearnos una vida, como tú dices, a, a nuestra medida. ¿no? Eh, ¿Cuáles cuál crees tú que son las mejores herramientas ¿no? para, para esto que, de, que disponemos hoy en día? Aparte ¿no? de, de Internet como tal, que es como el, el almacén general ahora que hay para todo, pero herramientas más concretas así que nos pueden ayudar bueno, pues, a, a encontrar nuestro camino, tipo, yo que sé, redes sociales. Eh, marca personal eh, medios de comunicación tradicionales lo que, sea, lo que se te ocurra no pues para mí las dos mejores herramientas y esto le sorprenderá a mucha gente son Google y el email para mí estas son las dos herramientas definitivas, es decir, la idea aquí es, vale, tú quieres es tener esa primera experiencia en cualquier campo eh, ¿cómo la consigues? muy sencillo, eh, busca en Google gente o organizaciones eh, con las que quieras trabajar y escribeles un email diciéndoles que quieres trabajar con ellos. Hola, soy Ángel. Eh, mira, yo soy biólogo, me interesa mucho este tema, os me encanta el trabajo que hacéis por esto y por esto y por esto, y quería colaborar con vosotros de, de cualquier manera. Y habrá muchos que te ignoren, que no te respondan, pero habrá otros que sí te responderán, y esas respuestas te suelen abrir puertas que te cambian la vida. Que, que cambian tu vida, te abren una puerta a un, una empresa, o una experiencia un tal y a partir de ahí eh, no sabes dónde te va a llevar eso entonces para mí esta es la, la herramienta definitiva y, y con la gente que he entrevistado en Una vida a tu medida en mi podcast, mmm, si tiene algo común es esto, que eran proactivos que querían trabajar de algo y no esperaban a que esas oportunidades viniesen a buscarlas ni tampoco iban por el camino de Infojobs y tal, porque al final este es el camino por el que va todo el mundo, sino que iban a las personas directamente y eh, les contactaban. Y a ser posible, si tienes la oportunidad, les trataban de demostrar que eran la, la persona correcta para, para eso que estaban solicitando, ¿no? Por ejemplo, tenía un amigo que quería trabajar eh, de copywriter, una agencia de publicidad, y lo que hizo fue eso, se hizo una lista de agencias de publicidad en las que él quería trabajar, cogió una... Eh, miró los, al, lo, algunos de los clientes con los que estaban trabajando esa agencia de publicidad, le dijo, hola, mira, yo estoy buscando un trabajo de esto, he eh, visto que tenéis estos clientes, así es que he escrito como los anuncios, como las campañas de publicidad que yo haría para estos clientes para que para que podáis ver qué tal se me da. Y le respondieron y le ofrecieron un trabajo y no tienen ni formación en publicidad ni nada. Vieron simplemente que esta es una persona que tenía las habilidades que ellos estaban buscando, además ya por el hecho de escribir el email ya muestras habilidades muy buenas, que eres una persona proactiva, una persona con, una persona con ganas, una persona con hambre, que al final es lo que, lo que buscas tú si eres empresario y estás buscando a alguien y, joder, si encima ves que esta persona sabe hacer bien el trabajo porque te lo, te lo demuestra, pues te voy a dar una oportunidad. O a lo mejor no tengo una oportunidad para ti, pero tengo un amigo que sí la tiene y te voy a poner en contacto con él. Entonces, mis herramientas, Google y el email. Muy buena, muy buena herramientas. Es que parece mentira el poder que tiene un email un buen email en el momento adecuado, te puede abrir muchísimas, muchísimas puertas. ¿eh? y la gente, gratis, ¿eh? Sí, sí. Y tú has comentado que luego que la gente es mucho más accesible de lo que parece, que siempre tendemos a, a poner o sea a alguien famoso, a alguien conocido, a alguien con un puesto importante, como que ya es inaccesible. Y realmente no, al final son personas como tú, como yo, con las que se puede hablar y que, oye, que a todo el mundo le gusta conocer gente interesante. O sea, si tú consigues captar su atención, como tú dices, aportar un poco de valor o un mucho de valor, como en el caso de, de, de tu amigo, ¿sabes? pues... Están encantados de hablar contigo e incluso darte una oportunidad porque al final ellos también se van a ver beneficiados. O sea que es un win-win en toda regla. <risa> el, tema, el tema también digo, de, los, de los contactos hoy en día es cómo funciona casi todo a nivel profesional. ¿no? Tener contactos y el saber hacer contactos yo creo que es algo fundamental. Desde luego el correo es de las herramientas yo creo que mejores para, para eso. ¿no? Porque además es, es un, algo que, que no es intrusivo, que es asíncrono, que bueno, puedes mandarlo y ya lo leerá tranquilamente. No es como una llamada de teléfono que sí que puedes pillarle en un, un mal momento o lo que sea, ¿no? sino que todo tiene, creo que todo son ventajas por el correo. La verdad es que yo también creo que es una herramienta poco valorada para, para, para el poder que tiene. Otra cosa que también te quería preguntar, que, que hay mucha gente también que, que me, me viene aquí con esta duda, y es que eh, hay gente que está haciendo otra carrera o que ya está trabajando pero siempre ha querido hacer biología y me dicen, oh, esto a mí me encantaría hacer biología porque es que es mi pasión, es que... Yo estoy deseando hacerla, pero es que, claro, ya tengo... Hay gente que me dice, me dice hay gente que ya tengo, que tengo 26, 27 años. Hay algunos que me dicen, bueno, pues tengo 40 o tengo 45. Es demasiado tarde ya, ¿tú crees que es demasiado tarde para que cambie, para que lo haga, para que lo intente? ¿Tú qué piensas sobre eso? ¿Es que hay algún momento en el que es demasiado tarde para hacer algo? ¿O siempre podemos reinventarnos, siempre podemos reconducirnos? Como hemos comentado antes, cambia nuestro entorno, cambiamos nosotros mismos. ¿Crees que es posible ese cambio a cualquier edad? Yo pienso que, que sí y hoy en día mucho más. Obviamente la edad es un factor que hay que tener en cuenta, que todos lo, lo debemos tener en cuenta, ¿no? Sobre todo muchas veces con la edad y en responsabilidades y a lo mejor, eh, pues eso, si tienes 40 años, pues mira, no, con tres hijos pues no puedes hacer la carrera de, de biología o ir a la universidad como si tuviese 18, ¿vale? Pero es que hoy en día... Eh, tienes muchas más opciones, ¿no? Puedes formarte en biología, no conozco mucho el campo de la biología, pero, pero a lo mejor puedes hacerlo a distancia, a lo mejor como en vez de formarte en biología por completo, a ti lo que te interesa, yo qué sé, es el cuidado de perros, no sé qué, puedes hacer como algo específico solo de cuidado de perros, que sea un curso que en vez de cinco años te lleve tres meses y que te permita eh, trabajar de una cosa que te, que te encante, ¿no? También hay trabajos que se pueden hacer online, eh, puedes empezar como proyectos propios. Ahí, hay muchas opciones, ¿no? Entonces, mi, mi visión es, es esa, ¿no? La, la edad es un factor, está ahí, hay que tenerlo en cuenta. Eh, pues, pues eso, ¿no? A lo mejor tienes 60 años y, y sabes que las empresas de no sé qué, pues no contratan a gente de 60 años. Pues bueno, pues vamos a ver. ¿Qué otras cosas puedo hacer? A lo mejor tengo que montar mi proyecto propio y ya nadie me dice si me contrato o no, será, depende de lo bueno que, que sea, ¿no? Lo que sí que veo importante es que tienes que creértelo, ¿no? Pero mucha gente, con lo que tú decías, ¿no? Que se, se ponen las limitaciones ellos mismos, dicen, ah, es que ya tengo 27, ya no puedo, no sé qué. No, si tú no te lo crees, si tú mismo dices no puedo, pues no vas a poder, ¿no? Y obviamente tienes que currártelo. Eh, pues eso, por tu cara bonita no te van a dar nada, vas a tener que, que currártelo, y, y a lo mejor no te apetece, bueno, pero eso ya, ya es diferente, ahí ya no es que no puedas, es que no estás dispuesto a pagar el precio, son cosas distintas, pero poder se puede y además lo sé porque eh, yo en mi curso en cuenta tu camino, pues tengo casos de éxito de, de, de personas de más de 50 años y bueno, que, que pueden ver la gente que quiera el, el vídeo de la, de la chica explicando, pues mira, estaba haciendo esto, quería un cambio en mi vida y, y, y lo he hecho. Y es posible, ¿no? De hecho, en la última edición del curso, pues, tenía una, una alumna, una mujer de 50 y algo años, que me decía, Ángel, yo siento que tengo todavía muchas, que me quedan muchas cosas por vivir. Yo le decía, sí, sí, a lo mejor vivas hasta los 100 años, te queda media vida, ahí tienes que hacer muchas cosas, ¿qué pasa? Que ya está todo definido porque estudiases no sé qué no sé cuánto, tomases una decisión cuando tenías 18 años que no tenías ni idea de, de la vida, para nada, en absoluto, y hoy en día menos. A lo mejor en la época de nuestros abuelos era diferente. Seguramente, bueno, seguro que era muy diferente, ¿no? Pero ahora, ahora, para adelante. Ante, bueno, también yo siempre se lo digo que, bueno, dependerá de la situación de cada uno, ¿no? Y que, y que incluso te puedes dedicar a la biología o puede ser tu pasión y no tiene por qué ser tu profesión tampoco. O puedes dedicarte, bueno, pues a colaborar con una ONG, a, a no sé, en, en tus vacaciones, irte a algún proyecto en no sé dónde. O sea, hay, hay mil opciones, ¿no? O, no tiene por qué ser tu ocupación principal, ¿no? Pero bueno, siempre, siempre hay forma y siempre yo creo que también no hay una edad determinada para, para estas cosas, ¿no? Al final sí que tendrás una, una serie de desventajas seguramente, bueno, pues competirás con gente más joven, con gente con más experiencia, pero bueno, al final es cuestión de esfuerzo, de cumplirse, de pagar un precio, pero que si de verdad es lo que te apasiona y de verdad necesitas ese cambio, pues yo creo que siempre, siempre te va a merecer la pena y de encontrar eso, ¿no? La opción que claro. se ajuste a tus circunstancias, ¿no? Al final esa edad forma parte de tus circunstancias pues de todas las opciones que hay ¿cuál es la que, la que encaja, no? Y a lo mejor es lo que tú decías, ¿no? Pues mira, no, no tienes en, no quiero hacerlo de manera profesional lo voy a hacer pues, como un hobby o lo voy a hacer en vacaciones como, hay muchas opciones sí, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo Y bueno, has comentado o hemos estado hablando un poco sobre el curso este para encontrar tu camino y, y, y demás Cuéntanos un poquito en qué consiste el curso y cómo va. Un poco muy de información, pues si a la gente le interesa, de todas formas, pondremos los links al final de todo lo que hemos hablado, aquí al final de la entrevista, en el post. Pero bueno, para que la, si la gente se haga una idea, bueno, pues lo que puede encontrar en un curso como ese. Pues el curso se llama Encuentra tu camino. Y básicamente yo lo describiría como un programa de coaching grupal para aplicar el sistema que, que he explicado antes, ¿no? Obviamente, pues. Eh, de una manera más desarrollada, yo he dado una, una versión breve del sistema eh, pero para, para explicarlo en este programa de coaching grupal pues te, te enseñamos a aplicarlo a tu, a tu vida y a tu caso particular y yo creé este curso porque me di cuenta que al final conocer los pasos no es suficiente ¿no? Eh, solo saberlos no es suficiente yo lo que he visto es que este es un proceso difícil, es un proceso muy emocional, un proceso en el que surgen muchos bloqueos y, 90, a ver, no te puedo dar estadísticas exactas, ¿no? Pero un, la mayoría de la gente necesita ayuda para, para implementarlo, porque si no, luego llega no sé qué, bajón, y, y lo dejan y paran, ¿no? Y no solo eso, sino que es mucho mejor hacerlo acompañado. Es un proceso que si hay gente que está contigo y te puede dar su punto de vista, pues funciona mucho mejor. Entonces, por eso decidí crear este, este programa que se basa en, en cuatro pilares, ¿no? el, el primero es el contenido. Eh, pues el curso incluye vídeos míos explicando cada paso del sistema en detalle, explicándolo, pues, obviamente de una manera mucho más extendida que lo he explicado antes, explicando también en detalle cómo implementarlo. Incluye pues, ejercicios en PDF con las instrucciones exactas, pues haz este ejercicio, rellena esta cajita, todo muy paso a paso, muy ingenieril, ¿no? Luego, aparte de eso, el segundo pilar es el soporte. Eh, desde que te apuntas al curso tienes a un tutor para ti, un tutor personalizado que va a estar ahí durante todo el proceso para que tú cualquier momento que te bloquees, tienes cualquier duda, pues le puedes preguntar, incluso le, le puedes llamar. Si quieres, va a estar ahí para que tú puedas avanzar y que no haya ningún problema. Aparte de eso, eh, el tutor te va a dar seguimiento personalizado, es decir, Tú, esas hojas de ejercicios de las que hablaba antes, tu tutor las va a revisar pues para darte su feedback, para asegurarse que, que lo estás haciendo bien, que estás avanzando correctamente. Y también yo a, a los tutores les doy las instrucciones de que estén muy encima de la gente, porque eh, si no, la gente, yo lo tengo comprobado, que no, no avanza, ¿no? Como más, ah, no, ya lo haré, no es tan importante. Entonces... Eh, los tutores están ahí cada semana, oye, que no me has enviado los ejercicios, ¿Qué, ¿qué pasa? ¿Está todo bien? No sé cuántos. Y al final, gracias a eso, conseguimos que la mayoría de la gente termine el programa y lo termine con éxito. Y finalmente, la cuarta pata, que es muy, muy importante para un proceso como este, es la pata de la comunidad. Tenemos una comunidad de, de Slack, que es un programita que se utiliza este, comunicación interna, es como, como el IRC antiguo, una especie, una mezcla entre un foro y un chat, algo así, por lo por explicarlo de alguna manera, y dentro de eso está la, la comunidad, están el resto de alumnos y está tu grupo de trabajo, que son el resto de gente que comparte el tutor contigo. Entonces, con ese grupo de trabajo, tú vas a reunirte todas las, las semanas eh, con el tutor también, eh, vas a hacer ejercicios grupales, ¿no? Pues, por ejemplo, en la, la fase esta de hacer tu lista de, de ideas, eh, aquí viene muy bien el tener otras personas, porque eh, a lo mejor tú hay opciones que tú no conoces. ¿no? Imagínate que yo quiero hacer algo con la biología no, y tú estás en mi grupo. Nacho, yo te digo, pues mira, yo quiero hacer algo pues con insectos, que me encantan los insectos, no sé qué. Pues tú seguro que se te ocurre, pues mira, pues, podrías hacer un voluntariado con no sé qué, podrías una colaboración con tal, este trabajo, este otro. Entonces yo solo puedo apuntar a mi lista, que a lo mejor si lo hago solo no va a funcionar igual de bien. ¿no? Y además también incluimos una cena final con los compañeros. no, Y esto es súper guay porque... Eh, estás, es un proceso, como digo, intenso es un proceso muy, muy emocional y, y muy personal ¿no? es algo muy, muy privado entonces eh, cuando pasan estas 10 semanas que, que dura el proceso luego poder ver a la gente con la que has compartido tanto semana tras semana vía online, darles un abrazo charlar con ellos y a ver los cambios que han surgido, pues es, es muy guay, no conocer a tu tutor en persona etcétera y es un programa que Sacaremos la, la cuarta edición seguramente en, en, en enero, todavía todavía no lo sé, pero, pero esperamos que pronto y que está muy pulido, ¿no? Porque cada año hemos ido haciendo mejoras, mejoras y ahora estamos trabajando en las mejoras de cara a la, a la próxima edición. Y la verdad es que cada, con cada edición estamos consiguiendo mejores resultados, ¿no? De hecho, yo creo que en total tenemos ya casi 50 casos de éxito documentados de, de vídeo de personas contando su experiencia y cómo les ha cambiado la, la vida. Entonces, bueno, ese es el, el programa, Encuentra tu camino. Fantástico, luego pondremos el link por pues, si alguien está interesado. La verdad es que me, me gusta, me gusta el, eso de la cena final, parece un detalle súper chulo. Me hace mucha gracia porque yo, mi primer trabajo como biólogo, lo conseguí precisamente por irme a cenar un día, a eh, una invitación que nos hicieron a cenar. Estamos en un curso y nos dijeron, oye, no hacen falta dos alumnos y tal de biología que vayan a representar a 25 años de, de promociones que ha habido aquí. Y nadie le levantó la mano, digo, la cena gratis, digo yo! <ríe> yo. Fui yo y un colega y allí, pues hablando con la gente que ha venido a la cena y tal, que sabe que es si el rector, que es si no sé quién, gente que viene a dar el curso, pues hablando, hablando, nos metemos unas prácticas y de ahí, luego, dos meses después, nos mandaron un, un, un correo, oye, que tenemos esta, necesitamos dos biólogos si os interesa y ahí tuve mi primer culo por ir a cenar un día o sea que nunca sabes nunca sabes nunca sabes sí. estos momentos de los que puedes conocer a gente interaccionar yo yo no me pierdo ya ningún sagrado no ya porque me guste cenar y me guste eh, el cachondeo sino porque al final es verdad que nunca sabes a quién puedes conocer en cada sitio entonces el que saben este tipo de cosas y más cuando como tú comentas es un proceso tan personal porque todo lo que conlleva esto de introspección y tal suele hacerse bastante durillo parece que no que nos creemos que es algo súper sencillo pero es algo que cuesta mucho eh, ser sincero con uno mismo yo creo que está guay eso estar un poco arropado por la comunidad y el que te reyes ahí el curso con, con una cena me parece broche fantástico y la gente se hace súper amigas entre sí, los alumnos que esto es lo que muchos de ellos más valoran del, del programa porque uno de los problemas que tú tienes cuando tú estás perdido, no sabes qué hacer con tu vida es que la gente a tu alrededor no te entiende la gente a tu alrededor te dice ah, deja de decir tonterías, mira tienes este trabajo si estás bien, y tú a lo mejor estás insatisfecho y... A veces hasta que casi que te sientes culpable no por, por decir, joder, es que todo el mundo me dice que, que estoy muy bien y yo me siento mal, a lo mejor el problema soy yo, ¿no? Y, y no es así, ¿no? Entonces, cuando la gente llega a esta comunidad y se encuentra personas que les entienden porque están en su misma situación, que saben cómo se sienten, pues se crean unas conexiones súper, súper fuertes, ¿no? Pues son personas con una cierta mentalidad, que no, no quieren conformarse, que... Bueno, pues que quieren ser felices y, y bueno, tienen ese objetivo común y eso hace que entre eso y la intensidad del proceso, lo, lo personal que es, lo íntimo que es, pues se crean unas conexiones muy muy potentes y, y la gente pues acaba siendo súper amigas. De hecho, había un, una chica que, que hablé con ella al final del, del curso y me decía, joder Ángel, es que he hecho un montón de amigos, hablamos todos los días y me decía... Porque tengo pareja, si no yo creo que me he echado hasta novio. Y <risa> así de profundas son las, las relaciones que se crean, para mí eso es algo, algo bonito. Me parece fantástico, ¿eh? que no solo encuentres tu camino, sino que encuentres amigos ya en ese proceso, ya es, es fantástico, es fantástico. Bueno, pues a ver si alguien se anima a alguno de mis lectores, que seguro que hay más de uno que anda perdido. Y, y como he comentado antes, esto es válido para cualquier persona, de cualquier ámbito, no solo la, de, la biología, da igual. O lo que sea, ¿no? al final las herramientas y los procesos son iguales, la introspección todos no tenemos que pasar por ella. a algunos nos cuesta más que a otros, pues todo gente que es tímida como yo, pues nos cuesta mucho eso de profundizar en nosotros mismos, pero luego merece, merece la pena, así que yo invito a quien quiera ponemos ahí el link para que se, se apunte y bueno, para acabar de la entrevista como siempre las acabo, pues me gustaría pedirte un consejo ¿no? para toda esta gente que está ahora mismo viendo la entrevista y que andan un poco perdidos que no saben muy bien qué hacer con su vida, ¿qué consejo le darías? Pues el primero es que, que estén tranquilos que se relajen ¿no? Que, que no se sientan mal, porque hay mucha gente que eso, ¿no? lo que lo que comentaba antes, que joder, dicen joder, es que no sé qué hacer con mi vida, pero mira a mi alrededor y todo el mundo lo tiene súper claro y yo les puedo decir que no que, que la gente la, la mayoría de la gente no tiene ni idea de, de qué es lo que está haciendo, la mayoría de la gente va con el piloto automático encendido y que eh, el hecho de que, de que ellos se estén planteando el qué hacer y estén pensando y trabajando, escuchando esto, ¿no? ya, es, ya es un paso eh, estén trabajando en diseñar activamente su, su futuro y hacerlo de manera consciente, pues pienso que es un, un paso enorme y no es un signo de que estén defectuosos o hayan nacido mal, sin una pasión, es que hayan nacido sin un propósito, no, esto son tonterías eh, estás en el buen camino y el segundo consejo es que pues mientras siguen este proceso, si pueden eh, mientras no saben qué hacer que siempre pueden ir desarrollando habilidades útiles que les van a servir luego, elijan lo que elijan, ¿no? Por ejemplo, yo siempre recomiendo a la gente que aprendan inglés, es decir, saber inglés, mmm, da igual lo que finalmente decidas hacer con tu vida, te va a venir bien. Es, es algo, de hecho te va a ayudar en el proceso de descubrir qué hacer con tu vida o aprender a escribir o hablar en público, ¿no? Cualquier forma de comunicación hagas lo que hagas, vas a tener que comunicarte. Si desarrollas, pues aprendes a escribir bien, aprendes a hablar en público bien. Como esto te va a ser útil, hagas lo que hagas. Entonces, no hay necesidad de esperar a tener claro qué es lo que quieres. Bueno, ahora lo estoy buscando, me va a llevar un tiempo porque decíamos antes que, que es un proceso, que no es inmediato, pero mientras tanto, pues me voy a apuntar a estas clases de inglés, voy, voy a publicar en un blog para mejorar cómo escribo o me voy a apuntar a Toastmaster, que es una organización para, para aprender a hablar en público, lo que sea, ¿no? Y bueno, luego aparte tengo aparte de estos dos consejos, tengo un, un artículo que se llama No sé qué hacer con. No sabes qué hacer con tu vida, lee esto, que es el artículo más, más popular de, de mi blog. Y ahí pues tengo algún consejo más, así es que pueden echarle un vistazo quien, quien quiera. Lo pondremos ahí al final, porque además es un muy buen artículo, a ver si me lo he leído también. Así que luego pondremos el link. Bueno, Ángel, de verdad, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia, todo lo que has aprendido tanto durante tu propia experiencia como la de con todos aquellos profesionales que has entrevistado y con toda la gente con la que has contactado a través de tus cursos. Y de verdad, creo que has aportado muchísimo valor. Estoy seguro de que mucha gente estará deseando que acabe la entrevista para ponerse a, a, en práctica todos tus consejos. Y de verdad, muchas gracias por sacar este ratito, que sé que eres un tío muy ocupado y me ha encantado tenerte aquí, de verdad. ¿eh? Además, no estaríamos aquí si no fuese por ti y por, por tu curso de tu blog y por tu, por tu proyecto de Vivir al Máximo. Muchísimas gracias Ángel. Nada, gracias a ti Nacho por invitarme, ha, ha sido un placer estar aquí compartiendo y eso espero que a quien nos escuche pues que, que la información haya resultado útil, que le ayude y sobre todo que si piensa que es, la información es buena y útil, que por favor que la aplique, ¿no? que, que una cosa es escucharnos, que eso está muy bien, pero joder, si, si, si las cosas que, que te hemos contado les ves que tienen sentido y que te pueden ayudar... Hazlas, aplícalas, ¿no? Que al final eso es lo, lo más importante y es como mi, mi obsesión, ¿no? Que la gente no se limite a leerme, sino, sino a hacer, a probar cosas, a, a aplicar. Ser pastivo, ser pasivo Bueno, pues ala, a darle caña a todo. Un saludo, Ángel. Estamos en contacto. Un cordial. abrazo. Chao. Chao.